¡Buenas! ¡Buenas! ¡Estoy en vivo! ¡Estoy en vivo! ¡Estoy en vivo! ¡Hola! ¡Holi! Vengo con una lectura para mis queridos amigos y amigas de Aries que van a estar eclipsados. Van a tener... A ver... Todos tenemos Aries en nuestra carta astral, como digo siempre, ¿no? Todos, todos, todos. Si tienes algún planeta en Aries, con más razón todavía, el 20 de... 20 de abril hay un eclipse en Aries. Así que, bueno... Atención a, a estas cuestiones que estamos atravesando. Hola, Karin. Sí, en vivo. Hoy vengo con Aries. Bueno, voy a sacar una cartita de cada una. Lo mismo que hago siempre. Solo en este caso es un especial para Aries. Después corto y sigo con otro signo. Obviamente puedo responder a alguna consulta cuando termine la lectura, ¿no? Ok. Aries, gracias por seguirme y suscribirte a mi canal. ¿Puedes colaborar conmigo a través de cafecito? Bueno, siempre dejo todo en los comentarios. A ver, Aries, vamos a ver un tótem de poder que tenemos para vos. A ver, energía. Los eclipses, esto quería decir, para Aries o cualquiera que tenga algo en Aries, ¿no? Hay que ver bien la carta astral. Yo si querés te hago una carta astral con tránsitos planetarios y tarot, que es lo que hago siempre en las lecturas privadas. Dejo el Instagram ahí también. Entonces, el eclipse que hay el 20 de abril es de apertura, ¿no? ¿Cómo pensás? ¿Qué querés hacer pese a quedar bien o mal con otras personas, no? Lo mejor que está expectado es para ser egoísta sanamente, por así decirlo. Así que, a ver, esta me gustó. Bueno, como energía del momento, el águila salió. El águila tiene el don de elevar vuelo y tener una visión panorámica del entorno. Sabe concretar sus objetivos gracias a su perspicacia y gran paciencia. El águila te pide que tomes distancia de la situación que te preocupa y te animes a verla desde un punto de vista sagrado. Analiza el propósito y aprendizaje que te está aportando esta situación. Confía en el poder de tu aguda visión y poder de observación. Bueno, ¿cuáles son los planes? ¿Qué es lo que uno quiere hacer que tiene alguna pequeña dificultad en decir bueno, si lo hago tal vez quedó mal o alguna cuestión, ¿no? Acá la energía es de hacer algo y después desconectarse de la situación para volver a retomar con más fuerza. El águila tiene el don de observar, de mirar desde lejos, ¿no? Dice que cuando uno se aleja un poco de la situación que a uno le preocupa, eh, obtiene cierto, cierta lucidez al volver, por así decirlo. Eh, Está muy bien aspectado también, ¿no? Siempre digo lo mismo. Eh, para entrenar, para hacer actividad física, para descargar la ira que darías mal aspectado. Puede ser una persona muy enojona, o enojón, ¿no? <ríe> Ni hablar si hay luna en Aries o Venus en Aries. Bueno, salió esta carta que dice Daikomayo tibetano. A ver, ¿qué energías tenemos? Dice, este símbolo nos enseña que la iluminación es posible y que desde la luz verás que todo es perfecto. Intenta por un tiempo meditar, hacer yoga, reiki, tener una dieta sana y disfrutar más de las cosas simples de la vida. En este caso, disfrutar más de todo para elevar tus vibraciones y sentirte mejor, ¿no? Para todos, o sea, actividad física, meditación, es una pavada, pero el tema acá es desconectar de la, de la mente, ¿no? Aries lo rige a nivel, digamos, ¿cómo decir? ¿Viste? Cada, parte del, cada signo rige una parte del cuerpo. Bueno, Aries rige la cabeza. Esto es muy importante, ¿no? No enroscarse por demás con las cosas. Bueno, acá dice que, bueno, meditación, elevar vibraciones... Eh, recomiendo buscar en YouTube videos que tengan que ver con yo soy, yo soy suficiente, ¿no? Bueno, eh, dice, si tú estás bien, todos los tuyos lo están. Es tu deber tener rutinas energéticas y espirituales para no perderte en la aburrida monotonía que puede convertirse en la vida sin un sentido álmico, ¿no? Eleva tu energía y conecta con tu yo superior, con tus guías y maestros para seguir con la lección que has elegido aprender en esta vida. Yo soy la luz, la iluminación soy yo. Decretemos acá. En el video, yo soy la luz, la iluminación soy yo. Yo soy la luz, la iluminación soy yo. Y yo le agrego, yo soy suficiente. <risa> También, ¿no? Bueno, voy a ver qué energías tenemos. Voy a sacar un par de cartas de, de cada tarot. Al, algo que hago siempre, pero bueno, en este caso, especial de diaria Se cayeron mil millones de cartas. <risa> ¿Cuál leo primero? A ver esta. Dice, ley, bienestar reflexiones, Sabiduría y amor Por un lado, ¿no? Por un lado, se cayó esto Equilibrio Como decía acá la carta que recomendaba Meditar, equilibrar, ¿no? Eh, los pensamientos, la mente eh, Equilibrio con respecto a um, También, no sé, si hay problemas legales O papeleo o algo así Vas a tener una resolución a tu favor, digamos ¿no? Y por otro lado dice que Reflexiones en silencio, sobre tus verdaderos sentimientos, el amor. El amor no es solamente la energía de estar con alguien en pareja, sino amor es realmente si haces lo que te gusta o si haces las cosas que querés o algo que llene a tu corazón, por así decirlo, ¿no? a tus sentimientos positivos, optimistas, que es lo que te hace bien también. no? A ver qué más aclara, porque por ahí sí tiene que ver con una lectura de amor. Wow. 200 cartas. Como dice, éxitos secretos, prudencia, presentimientos desconcierto y aparte acá acompaña con laboriosidad de empresas pasiones inspiraciones o sea todo todo lo que es pasión en sí no todo lo que es pasión bueno supuestamente aries es un signo que, que tiene la fortaleza de arrancar de arriesgarse por lo que le interesa por lo que le apasiona no que esta es la energía que vamos a vivir hasta 2024 cuando terminen los eclipses de nuevo lo leo dice mientras mezclo esta otra dice Éxitos, secretos, prudencia. O sea, ¿vas a tener un éxito? Claramente acá se habla de bienestar en tus cuestiones legales si es que tenés algún problema, en los papeles, en alguna resolución legal, inclusive, no sé, ¿viste? Por ahí algunos se separaron y están con cuestiones de, del divorcio. Son papeleos en este caso, ¿no? Cuestiones que tengan que ver con la ley. Vas a tener bienestar igual. Pero en secreto vos ya estás mirando otros horizontes, ¿no? Y bueno, por otro lado, como te decía, este éxito que vas a tener, que para mí, si te enfocas positivamente, ¿no? Eh, no tenés que decir demasiado. Tenés que andar despacito, prudentemente, ¿no? Siguiendo tu intuición también. Pero tenés que andar despacio porque realmente por ahí cuando quieras lograr algo con otras personas puede llegar a estar el problema, ¿no? Después dice, la curiosidad por esas pasiones e inspiraciones. Bueno, Aries, excelentemente aspectado para emprender. Aries es un signo emprendedor, así que si querés emprender algo está muy bien aspectado también. Algo que te apasiona, algo que tenga que ver con algo que realmente vos te sientas mejor después de que de hacerlo, ¿no? Bueno, y dice, inspiraciones, algo que te inspire, algo que vos realmente te den ganas de levantarte todos los días, ¿entendés? Para avanzar en tu vida. A esto se refieren la, las cartas. A ver la llave, que tiene que ver acá? Bueno, no sé qué pasa con una energía masculina. Si te interesan los hombres, acá aparece un hombre encerrado. Si sos hombre aries, acá estás vos medio como encerrado. Tal vez en un trabajo que no te, que no te inspira, ¿no? Que no te apasiona más. Ya, que no que no te sirve energéticamente, por así decirlo. Me da la sensación que acá hay una puja entre si está trabajando de lo que vos querés trabajar este, y si... No sé, viendo otros horizontes sentimentales es como un gran planteamiento que va a haber Aries o cualquier persona que tenga algún planeta en Aries, ¿no? Siento como que se le está queriendo en un momento dar la espalda a algo que no gusta o que no, que no favorece a tu situación porque te estresa y a la vez vos sabés qué es lo que te ayuda a mejorar a nivel salud también ¿no? siento que hay algo que ya está estresando y que se tiene que tomar una decisión drástica Mira aparece un hombre de nuevo acá <coughs> Puede aparecer un hombre de Tauro, Virgo, Capricornio o mismo un hombre de Aries pensando sus finanzas, claramente, ¿no? Ya viendo cómo hacer la manera de disfrutar un poco más de esto que le interesa. mira un nuevo inicio. Para mí... Guau, wow, wow, Aries, vas a estar con todas, ¿eh? Acá te estás replanteando si obtenés la felicidad que, que querés en todos los aspectos de tu vida, sinceramente, ¿no? Porque ves que sale de nuevo darle la espalda al estrés, claramente claramente o sea es muy muy muy muy clara esta lectura y me encanta me encanta realmente no es arrancar algo nuevo viste que decía al principio bueno no voy a repetir lo que dije al principio que están los decretos y los mensajes positivos no pero acá siento que si viene una nueva etapa que tenga que ver con socios algo que vos realmente sientas que sos fiel no que, que es fiel que, que es genuino no un nuevo inicio con alguien claramente si estás solo sola esto puede ser y estás bien en el trabajo suponete es un nuevo encuentro un nuevo inicio en una etapa sentimental ya digamos dándole la espalda a esto que vos sabés que no sé te afecta negativamente a tu salud no es una nueva etapa sentimental o un nuevo trabajo que vos sepas que realmente te da la abundancia y la, la tranquilidad que necesitas a ver hay un tema con esto porque a mí que me gusta la filosofía siempre digo lo mismo eh, no sé de dónde sacamos acá en, en Occidente que hay que vivir estresados y estando hiperactivos todo el tiempo. El verdadero éxito es eh, obtener tranquilidad con pequeñas cosas, ¿no? Como dice acá, este monje que está disfrutando de esta pequeña de este pequeño animalito que se le apareció sin querer. Es como la. Que no hay que perder la capacidad de sorpresa, por así decirlo, que no es necesario vivir estresado todo el tiempo, o sea, ¿entendés? Como que está mal visto que tener 200 mil millones de proyectos es éxito, porque capaz no te hacen feliz y ni siquiera ganas dinero con esto, o sea, por ahí es para aparentar inclusive, ¿no? Entonces, como dije, acá se le da la al espalda a algo que no gusta y se inicia una nueva etapa que hace bien... En todos los sentidos, ¿no? <ríe> y bueno, si estás en una con muchos problemas, también es dejar fluir, dejar fluir. Recomiendo hacer las meditaciones estas que yo comentaba recién. Bueno, espero que haya gustado. En un rato me vuelvo a conectar con otro signo. Y bueno, cuando me vean acá en directo, también pueden consultar, ¿no? Al tarot. A cambio de una donación por chat o por Mercado Pago para los que están en Argentina, ¿no? Estoy haciendo así, tranqui, despacito. <ríe> Bueno, más tarde vuelvo con otro signo. Espero que haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Abracitos.